no tiene alta calidad. Cuando en cambio utilizamos una aproximación de caja negra, eh, es decir, utilizando los casos eh, finales, los casos que el sistema de salud pública detecta en seres humanos, por ejemplo, nosotros vamos a tener varias configuraciones de lo que denominaríamos presencias de los casos que van a alimentar de manera correcta el modelo. Cuando los métodos diagnósticos son correctos y podemos seguir al, al, al patógeno, es decir, a los enfermos a lo largo del tiempo, nosotros podemos determinar que un patógeno es endémico, es decir, pertenece a, una determinada, a un determinado sitio y, está, eh, y las condiciones son adecuadas para él. Um, y esta verdadera presencia usualmente puede estar eclipsada por eh, diferentes problemas, como por ejemplo, hay ocasiones en las que el para el patógeno está ausente, pero es reportado presente. Y esto es algo que usualmente ocurre cuando observamos arbovirosis eh, y en este tiempo, porque luego de la introducción del Zika y del chikungunya en América, eh, el dengue, que es transmitido por el Zayypti, al igual que los otros dos patógenos, los métodos diagnósticos para diagnosticarlo no pueden discriminar adecuadamente Zika y chikungunya. Y en el caso del Ecuador, por ejemplo, sabemos que en el 2015 hubo un muy fuerte brote de dengue, pero en realidad muchísimos de esos casos eran en realidad casos de chikungunya. Otra configuración que puede eh, mermar el desempeño adecuado de las presencias en nuestros modelos es cuando nosotros decidimos que un patógeno está presente pero no estamos eh, conscientes de que pudo haber sido una importación, que el parásito, que el patógeno no era endémico, no vivía en esa área. Y un caso clásico es el de la fiebre de Mayaro, que es un patógeno transmitido por, por algunos mosquitos. Eh, y este patógeno usualmente es detectado en Europa, en países que eh, utilizan eh, métodos diagnósticos para detectarlo. Entonces, usualmente... Eh, lo que sucede es que un turista va a, a la Amazonía del Perú, por ejemplo, eh, regresa a su país luego de vacaciones y eh, se siente mal, acude a un hospital en, en determinado país de europeo y ellos diagnostican Mayaro. Nosotros no vamos a decir que Mayaro, la fiebre de Mayaro y ese arbovirus, es las condiciones ambientales adecuadas están en Francia, porque las condiciones en las que el paciente fue infectado son de la Amazonía sudamericana. Eso con las presencias y cuando hacemos un acercamiento de caja negro con las ausencias, en cambio tenemos varios detalles que considerar eh, y para nosotros poder decir que un patógeno realmente no está en un área es muchísimo más complicado eh, y vamos a analizar las configuraciones en las que las ausencias pueden ser uh, entendidas en este contexto. Y hay ocasiones en las que un patógeno Puede estar presente en una población, pero no es reportado y esto caería en lo que se denomina sesgo epidemiológico. Y un ejemplo concreto es el caso de la bacteria tuberculosis, eh, que provoca, de, la, de la enfermedad tuberculosis que causa esta enfermedad pulmonar. Es muy grave, hay muchísimos casos de tuberculosis en Ecuador, pero sin embargo es muy difícil encontrar información al respecto, porque la enfermedad es tan endémica que los sistemas de salud ya ni siquiera la están reportando. Otra configuración es cuando el patógeno actualmente está ausente. Y eso eh, podemos observar un gran ejemplo con el sarampión. El sarampión estuvo controlado durante muchísimo tiempo y últimamente ha resurgido como consecuencia de los movimientos antivacunas que sugieren que la vacunación provoca autismo u otros desórdenes neurológicos, lo que es una afirmación completamente errada y completamente falsa. Um, sin embargo, estos movimientos han ganado muchísima fuerza por, por, por cuestiones mediáticas y la gente ha dejado de vacunar a, a, a sus niños y por ende esta enfermedad que estaba controlada y ya no tenía una incidencia significativa ha vuelto a resurgir y se ha manifestado en diferentes partes del mundo. Eh, eh, y esto es una oportunidad también para reconstruir eh, la ecología de ese patógeno, la, las condiciones ambientales eh, para, su corre, para su desarrollo. Tenemos también el caso en el que un patógeno está presente pero no es diagnosticado y esto cae también en los problemas de, de los métodos diagnósticos y la forma en la que un patógeno eh, termina manifestándose en una población. Uh, por ejemplo, el VIH, que causa el SIDA, el síndrome de inmunodeficiencia humana, eh, llegó a Estados Unidos a partir de 1960, pero por la evolución muy lenta de, de este virus, eh, se demora más o menos 5 o 7 años en empezar a manifestar sus, sus síntomas en, en un ser humano, eh, no conocimos la enfermedad hasta 1980. Y luego, cuando se detectó al virus, se detectó al patógeno y se desarrollaron los métodos diagnósticos, es que empezamos a observar eh, cuál era la distribución real de ese patógeno en las Américas. Y otro ejemplo de lo mismo es la enfermedad de Chagas, que es causada por un parásito y transmitido por un vector que uh, en diferentes partes de Sudamérica se le conoce como chinchorro o el chinche chinchebesucón. Y, y una vez que una persona está infectada de Chagas, solo va a manifestar... Eh, Todas las condiciones clínicas de esta enfermedad luego de varios años de haber sido infectado en, eh, y ya no podemos incluso detectar al patógeno. Entonces esto nos da idea de ocasiones en las que el patógeno está presente pero no es diagnosticado. Tenemos otro, otra configuración en la que la enfermedad está ausente pero el parásito está presente y esto tiene mucho que ver con factores inmunológicos de una población. Y los factores inmunológicos son cuando una población ha estado conviviendo muchísimo tiempo con un patógeno, se vuelve tolerante al patógeno o resistente al patógeno y solo podemos observarlo eh, por gente que tiene eh, deficiencias en sus defensas inmunológicas o por condiciones particulares. Y como ejemplo aquí escogí la toxoplasmosis, que es una enfermedad causada por un parásito denominado Toxoplasma gondii, en el que esta enfermedad es, tiene este patógeno tiene distribución global. Eh, infecta mamíferos de todo tipo y eh, la forma en la que se manifiesta en los seres humanos es muy leve. La gente infectada de toxoplasmosis no, no muestra eh, síntomas reales o muestra síntomas que se confunden con mil otras enfermedades más. Pero eh, las mujeres embarazadas que están infectadas con este eh, patógeno eh, tienen el riesgo de eh, dar a luz niños con malformaciones a uh, son malformaciones muy evidentes. Entonces, la forma en la que nosotros podríamos observar a, a, a este patógeno es a través de mujeres de embarazadas que no tuvieron un control adecuado de su embarazo y que dieron a luz a niños con defectos congénitos. Entonces, es muy difícil detectarlo, uh, pero está presente y es un, un parásito de distribución global. Y también tenemos la situación en la que un patógeno, eh, está extinto localmente porque eliminó a todos sus huéspedes. Y un ejemplo clásico es el ébola, que tiene una alta mortalidad y como ya mencionamos anteriormente en el ciclo vital, eh, ébola puede eh, eliminar a todos los chimpancés de, de una porción de bosque. Si elimina a todos los chimpancés eh, y luego de unos meses alguien va a buscar el virus, eh, posiblemente lo, no lo encuentre y puede decir incorrectamente que las condiciones ambientales de ese patógeno no estaban allí. Pero lo que ocurrió fue que todos los chimpancés murieron. Y actualmente, por ejemplo, eh, la última epidemia de ébola fue eh, este año, eh, algunos meses atrás, en la República Democrática del Congo. Pero desde la epidemia del 2014-2015 eh, en el oeste de África, eh, no hemos vuelto a tener otra epidemia en ese mismo lugar. Eso no quiere decir que las condiciones ambientales no estén o que el parásito esté ausente, sino que eh, no han habido eh, los determinantes para que para que nosotros podamos detectar un brote. Entonces, un resumen súper corto, o la información que se debería llevar a casa de todo a esta introducción a lo que significa el mapeo de enfermedades eh, infecciosas, es que es crucial conocer la historia natural de la enfermedad, el ciclo vital, los métodos diagnósticos, es que tenemos información de la incidencia, eh, cómo la epidemiología, cómo se distribuye, en qué tipo de población, cuándo, en qué época del año y debemos decidir la pregunta que queremos responder. Una cosa es hacer un mapeo de los componentes, como por ejemplo hacer un mapeo de, de un mosquito transmisor de una enfermedad que nos va a dar un mapa que nos muestra una, un potencial de, de, de transmisión de enfermedad, porque como vimos en el otro ejemplo, eh, los mosquitos, no todos los mosquitos están infectados con el patógeno. O podemos hacer un acercamiento de caja negra, que es mirar eh, los últimos eh, mirar los casos eh, que se manifiestan como enfermedad y que eh, tienen implícitamente la idea de que todo el resto del ciclo eh, vital de un determinado patógeno se está cumpliendo. Y lo mejor es tratar de hacer un mapa tanto de componentes como de caja negra, conociendo muy bien el ciclo vital de una enfermedad, para poder eh, ganar la mayor cantidad de información a la hora de reconstruir eh, la distribución de, de un patógeno. Continuando con el plan de la charla, eh, con esto terminamos la introducción y ahora eh, vamos a hablar de, de un caso de estudio que es el mapeo de Antrax y vamos a, a hablar eh, del flujo de trabajo de este ejercicio eh, y luego lo vamos a reiterar eh, al mismo tiempo. Entonces el primer paso es conocer el, el ciclo vital y las condiciones que determinan eh, la historia natural del, del, del parásito, en este caso una bacteria, eh, denominada Bacillus anthracis. Entonces, aquí podemos observar una representación de su ciclo. Eh, el ciclo empieza en el suelo. Eh, esta bacteria tiene la habilidad de entrar en un estado de espora, en un estado, en un estado de espora al contacto con el suelo, que es muy resistente a muchísimas condiciones ambientales. Y cuando mamíferos de diferente tipo, desde elefantes hasta, hasta ovejas, entran en contacto con estas esporas, eh, los animales eh, se infectan y usualmente estos animales fallecen y una vez que fallecen la bacteria entra nuevamente en contacto con el suelo y se transforma nuevamente en espora hasta que eh, eh, otros eh, huéspedes vuelvan a consumirla y el ser humano puede infectarse si es que consume los animales infectados con antrax si es que entra en contacto directo con las esporas ya sea inhalando las esporas o, o por vía cutánea es decir a través de la piel y también tenemos la situación de que estas esporas, cuando muere un animal, vienen las moscas que descomponen, la, la que se alimentan de la carne en descomposición y se, y se llenan de, de esta bacteria. Y si es que estas moscas ah, se posan en heridas abiertas de diferentes huéspedes o en el caso del ser humano, si está manipulando este tipo de animales muertos con antrax, también provoca una infección eh, cutánea. Entonces, en este caso, nosotros decidimos eh, para este ejercicio Utilizar, eh, los west, eh, utilizar el punto final, la caja negra, los casos detectados de Antrax. Y eh, aquí podemos observar eh, un mapa global publicado por la FAG en el 2016. Es un mapa muy general eh, a gran escala que demuestra cuál es la incidencia de Antrax en, en, en todo el mundo. Y podemos observar en verde eh, eh, países donde no se ha detectado Antrax y podemos observar que el resto de colores son sitios donde se ha detectado, a, a muy grosso modo. Y si es que nos fijamos en África, nosotros podemos observar que toda la región del Sahara, climas extremos, son los que realmente evitan que la, eh, el patógeno pueda desarrollarse. Podemos ver Groenlandia y la, podemos ver que Groenlandia y la Antártida, que igual eh, son ejemplos de, de condiciones climáticas extremas, han limitado la presencia de, de detección de casos allí. Con esa visión nosotros decidimos... Eh, ya que nuestra pregunta quería saber cuál es la distribución de este patógeno en África, nosotros decidimos eh, utilizar todo el continente africano a, y limitar nuestra área de estudio, la M, que ya han visto en diferentes presentaciones, a todo África subsahariana, por debajo del desierto de Sahara, donde sabemos que las condiciones eh, a lo largo del tiempo, sabemos que no puede manifestarse allí, y colectamos diferentes puntos de ocurrencia a través de eh, datos de la FAO, eh, datos de Promet Mail y Health Map. Estas dos son fuentes muy buenas para eh, saber acerca de la presencia de brotes de enfermedades en el mundo y los datos están relativamente abiertos eh, en el caso de, de Health Map y completamente abiertos en el caso de Promet Mail. Y obviamente también buscamos artículos publicados eh, en los que se hable de detecciones y se eh, ofrezcan eh, georreferencias de casos eh, de antrax, tanto en seres humanos como en animales. Y colectamos todas estas ocurrencias del 2000 al 2016, pues como se mencionó en otras presentaciones, es importante, el, el, es importante que el marco temporal utilizado para las ocurrencias sea, eh, coincida con el marco temporal utilizado en las variables ambientales. Entonces, aquí podemos observar diferentes, eh, todas las ocurrencias que al final conseguimos, que son un total de 67 casos de bacillus de anthracis del 2000 al 2016 en diferentes sectores de África. Y no son muchos casos, porque nos limitamos a casos confirmados, es decir, casos que nosotros sabemos que los métodos diagnósticos aseguraron que Anthrax realmente estaba donde se dijo que estaba. Y podemos observar que hay sitios donde hay mucho, eh, muchos casos, pero obviamente esto está eh, limitado a lo que conversamos anteriormente. Probablemente ha habido mucho ejercicio de detección en ese sector y eso está determinado por múltiples condiciones. Y obviamente eh, para evitar los problemas con autocorrelación geográfica, autocorrelación espacial, nosotros hicimos un filtrado utilizando... Eh, 30 kilómetros de radio es decir que solo una presencia represente las condiciones ambientales en un radio de 30 kilómetros con lo que nos quedamos con 53 ocurrencias e hicimos lo mismo con un radio de 50 kilómetros eh, y quedándonos con 43 ocurrencias e hicimos un ejercicio de modelaje con los tres eh, sets de, de localidades para nuestras variables ambientales, nosotros elegimos índices de vegetación en la forma de NDVI y para hacer esta coincidencia entre las localidades y las variables ambientales, eh, coleccionamos información desde el 2000 hasta el 2016. Ya que el ciclo vital de Anthrax empieza en el suelo con su estado esporulado, utilizamos eh, variables eh, de suelos como el pH, la cantidad de calcio, qué tan eh, cuánta cantidad de carbono tiene eh, el suelo, y obtuvimos toda esta información a través de una base de datos denominada Soil Grids, que es, es libre y, y da información de suelos a nivel global. Y para la representación del clima, que obviamente está interrelacionado con ambas variables, utilizamos eh, las variables ambientales de Merraclim, que es, una nueva, es un nuevo repositorio ambiental que coincide con eh, la con el marco temporal de nuestras ocurrencias, que va del 2000 al 2016, y luego, obviamente, para evitar la autocorrelación ambiental entre las variables, utilizamos un análisis de componentes principales de cada uno de estos, de, para cada uno de estas variables. Continuando con el flujo de trabajo, nosotros eh, seleccionamos un algoritmo, como ya han visto en diferentes presentaciones, hay múltiples eh, opciones para esto. Nosotros, para este ejercicio, utilizamos Maxent. Y, eh, ya, dada la flexibilidad de Maxen, nosotros eh, exploramos diferentes tipos de parametrizaciones. Entonces, eh, usamos varios tipos de features que, como ya vieron en diferentes charlas, son los, eh, las transformaciones de las variables ambientales que hace el algoritmo eh, dentro de su función. Y utilizamos parámetros de regularización de 0.1 a 10, que igual, como ya vieron en otras charlas, permiten ver qué tan permisivo o qué tan ajustado es un modelo, dependiendo de los parámetros y de la complejidad del mismo. Y obviamente, para la calibración del modelo, eh, para cada uno de los tres sets de ocurrencias mencionados, utilizamos el 50% de ocurrencias para calibrarlo y el 50% de ocurrencias para evaluarlo. Y obviamente, en la sección de evaluación, eh, eh, de estos modelos, y para seleccionar modelos finales, nosotros hicimos un... seguimos tres pasos. Primero, vimos la significancia estadística de todos los modelos eh, explorados utilizando el método de ROC parcial que ya, ya fue visto en otras presentaciones. Aquellos modelos estadísticamente significativos los evaluamos por su desempeño utilizando tasas de omisión. Y aquellos modelos que tenían bajas tasas de omisión eh, nosotros evaluamos cuál de ellos tenía el mejor balance entre complejidad y eh, complejidad de acuerdo a los datos. Uh, y para esto utilizamos los, el criterio de información de ACAI que corregido por, por, métodos de, corregido por eh, bajo muestreo. Y con esto tuvimos nuestros modelos finales. Ahora, en el caso de enfermedades y no solo en el caso de, de patógenos o, o de antrax, eh, sino de, también en el mundo de la biodiversidad, se, eh, es muy importante también poder hablar de la incertidumbre que estos modelos eh, presentan. Porque al final eh, podemos hacer todos, eh, cumplir todos los pasos, al final siempre va a ser un modelo, que no es una reconstrucción fidedigna de la realidad, sino una sugerencia de qué cosa puede haber. Y ya que los algoritmos y los diferentes modelos eh, son sugerencias, es muy importante ver eh, el nivel de incertidumbre para decir qué tan cierta es, es una... una predicción En el espacio geográfico, en este caso. Entonces, eh, una vez que seleccionamos la calibración y los parámetros del, del modelo final, nosotros realizamos un bootstrap de 10 réplicas eh, eh, con los mismos parámetros y elegimos la desviación estándar de este bootstrap para representar la incertidumbre de, de nuestros modelos. Y aquí tenemos los resultados. A la izquierda están las condiciones idóneas eh, de Antrax y a la derecha la incertidumbre de esas condiciones eh, idóneas. Y aquí usamos las 67 ocurrencias, que como vieron al principio tenían una alta autocorrelación espacial. Entonces podemos observar que el modelo es muy sobreajustado, es decir, tiene poco poder de predicción. No nos está diciendo nada nuevo de lo que ya sabemos. Estamos viendo que la reconstrucción del nicho de este patógeno está justo donde están las presencias. Y esto es un caso muy común, porque eh, todos los detalles metodológicos que han sido eh, discutidos a lo largo de este curso uh, no son muy poco tomados en, tomado en cuenta a la hora de realizar mapeos de enfermedades infecciosas. El mundo de salud pública no está todavía eh, al tanto del de, de estado del arte de eh, estas aproximaciones. Y aquí podemos observar que cuando eliminamos la autocorrelación espacial utilizando un filtrado de 30 km o un filtrado de 50 km con menos ocurrencias, podemos ver que la predicción ya no está tan sobreajustada y mejora, nos da nos reconstruye más información. Y al menos en el caso del filtrado de 50 km nos reconstruye áreas donde eh, sabemos de manera clásica que el Antrax se distribuye. Específicamente el caso de Namibia que tiene una historia muy larga, de estudiar esta enfermedad, y en ese caso la incertidumbre, en el caso del filtrado de 50 kilómetros, que sería el mapa de eh, la esquina inferior derecha, eh, la... hay poca incertidumbre en, en, en el modelo, entonces podemos confiar en esos datos. Finalmente, a estos mapas continuos, Uh, los transformamos en mapas binarios, eh, entonces pueden observar a la izquierda eh, los mapas con el filtrado de 30 kilómetros y a la derecha los mapas con el filtrado de 50 kilómetros y utilizamos diferentes reglas eh, para hacer esta conversión binaria. Utilizamos la regla del eh, el minimum training presence y eliminando el 5% de puntos con el valor más bajo, y también eliminando el 10% de puntos con el valor más bajo. Y podemos observar que se reconstruye un patrón eh, consistente eh, en las tres, eh, utilizando las tres medidas de, de umbral. Y obviamente eh, la interpretación, eh, utilizando estos mapas, es que las condiciones idóneas, y eso es siempre importante re recalcar, no la probabilidad de presencia, solo las condiciones idóneas para que un patógeno en este caso Antrax, esté en África, están manifestadas en un corredor eh, justo abajo del desierto del Sahara que va de este a oeste, en el, eh, en, este, en el este de África de norte a sur y eh, un poco en, el, en lo que sería el sureste de África. Entonces, eh, mientras eh, describía el caso de estudio, también eh, comentaba eh, un, el ejemplo de flujo de trabajo que utilizamos en este Ejercicio de, de modelaje, pero aquí les presento específicamente eh, cada uno de los pasos, ¿no es cierto?, como un resumen para, para que todo quede claro. Primero necesitamos conocer la historia natural del patógeno, eh, en este caso eh, vimos que Antrax está en el suelo, que eh, infecta a seres humanos, infecta diferentes tipos de mamíferos y que eh, es, eh, el estado es por el lado de Antrax es muy resistente a las condiciones ambientales. Eh, y esto es lo que nos permite decidir, uh, conocer este ciclo vital nos permite decidir si vamos a hacer un acercamiento de componentes o de caja negra. En este caso hicimos una reconstrucción de caja negra. Eh, colectamos las ocurrencias y una vez que colectamos las ocurrencias de diferentes bases de datos, obviamente hicimos eh, la curación respectiva. Eh, ¿No es cierto? Eh, eliminamos eh, duplicados, eliminamos puntos centroides eh, de... Eh, Niveles administrativos, por ejemplo, el centro de, de Kenia, digamos, que a veces es reportado eh, por Health Map, una de las fuentes, um, y obviamente eliminamos la autocorrelación espacial, y no solo la eliminamos, sino que mostramos eh, modelos sobreajustados, eh, que sería el caso de usar todos los puntos sin, sin corregir la autocorrelación espacial, um, y obviamente conociendo que el estado de... de el estado por un lado de Antrax puede sobrevivir varias condiciones, nuestra área de estudio más cercana con lo que correspondería a la ecología de este patógeno para responder nuestra pregunta de cómo está su distribución en África, eh, nos eh, llevó a decidir que eh, todo África, excepto África, eh, a, eh, excepto África Sahariana, eh, correspondería a nuestra área de calibración. Seleccionamos variables ambientales, obviamente, pensando nuevamente en el ciclo eh, vital del parásito. Utilizamos eh, índices de vegetación, utilizamos um, eh, capas de suelo, utilizamos capas climáticas y redujimos el, el ruido de la autocorrelación de las variables ambientales, utilizando análisis de componentes principales. Luego, seleccionamos un algoritmo, Maxen en este caso, calibramos, eh, hicimos un ejercicio de calibración eh, modificando las, los diferentes parámetros, eh, aprovechando la flexibilidad de Maxen. Luego hicimos una evaluación y selección de modelos finales. La evaluación se hizo en tres pasos, utilizan, utilizando eh, eh, significancia estadística, desempeño y, y qué modelo es menos complejo. Luego, eh, utilizando los parámetros de calibración, hicimos una aproximación de la incertidumbre, eh, de, que es crucial en todo ejercicio de modelaje. Desarrollamos mapas binarios, eh, utilizando las diferentes eh, categorías de nuestro diseño experimental usando tres tipos de umbrales y luego eh, un paso que no hemos hablado hasta hoy y es muy importante es el paso de post proceso entonces aquí sería un ejemplo de lo que significa el post proceso a la izquierda tenemos nuestro mapa de, nuestro mapa de continuo uh, de idoneidad para Antrax y a la derecha podemos ver un mapa eh, reconstruido por Jenkins y colaboradores en el 2013 en el que tratan de mostrar eh, la riqueza de mamíferos en el continente africano. Y si nosotros sobrelapamos ambos mapas, podemos ver que en el este de África, donde hay mayor cantidad de mamíferos y, tiene, y esta región tiene condiciones ambientales muy buenas para que Antrax eh, se desarrolle en su ciclo vital, nosotros esperaríamos detectar más casos a ese nivel y la idea de realizar los mapas de riesgo de enfermedades infecciosas es poder informar a los tomadores de decisiones para que puedan eh, movilizar recursos o movilizar sistemas de vigilancia para controlar y prevenir eh, el aparecimiento de enfermedades. Antrax, por ejemplo, uh, hay, una muy buena, hay una vacuna que es eficaz para controlar a la, a la bacteria y si es que nosotros eh, decidiríamos eh, llevar esta vacuna a un lugar... El, eh, países del este de África donde las condiciones ambientales son idóneas y hay muchos mamíferos, sería el, el mejor lugar para hacerlo. Y otra forma es utilizando imágenes satelitales, eh, por ejemplo en este caso, que reconstruyen la densidad poblacional. Entonces en este mapa, eh, estas imágenes reconstruyen la densidad a partir de eh, qué tanta luz hay en una zona. Si es que hay más luz... Detectada por un satélite en la noche, quiere decir que hay más presencia humana, entonces aquí amarillo sería más densidad poblacional, negro menos densidad poblacional. Y podemos observar que al igual que con la riqueza de mamíferos, eh, países del este de, de África eh, tendrían la mayor cantidad de casos de Antrax, ya que las condiciones idóneas para Antrax se encuentran en esa, en esa región. Eso sería todo y antes de finalizar quería eh, mostrar un ejemplo súper concreto y súper eh, informativo de, de cómo el mundo de la salud pública y el mundo uh, de la epidemiología clásica eh, todavía no eh, integra la información que se, que se ha colectado a lo largo de los años con estos ejercicios de modelamiento de nicho ecológico. Este, este manuscrito oportunidades y desafíos en modelar eh, las, las enfermedades infecciosas emergentes se publicó en el 2017 en la revista Science. y En una parte del artículo me, eh, mencionan que la escala y la localización de la epidemia del ébola de 2014 nunca eh, no había sido anticipada. Y es muy interesante observar que en el ejercicio de modelaje de filoviruses eh, realizado en el 2004 por, por Town y colaboradores, uh, ellos, utilizando las localidades donde se habían detectado casos de, de, todo, de, de cualquier filovirus en África, vieron que las condiciones ambientales para eh, que haya un brote de, de ébola eran muy adecuadas en el oeste de África, que fue justo el lugar en el que en el 2014 eh, empezó la, la epidemia de ébola. Sin embargo, en el 2017 ah, eh, se sugiere que nadie lo anticipó. Sin embargo, el mundo de la ecología eh, estaba ya mostrando que podía ocurrir. Eh, todavía falta mucho para que estos dos mundos, el mundo de la salud pública y la ecología clásica, y la epidemiología clásica, se unan con eh, la información que los modelos de nicho ecológico, la ecología, y pensar en, en las enfermedades como eh, especies, eh, como patógenos que las provocan, como especies que están sometidas a variables ambientales y que tienen un ciclo natural y que cumplen un rol en el ecosistema, van a permitir eh, mejorar eh, el mapeo de, de enfermedades infecciosas. Eso sería todo. Eh, espero que haya sido informativa la presentación y para cualquier duda nos veríamos eh, este día viernes.